Aníbal Ernesto Ramos Ocarraz, candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Media Luna, es uno de esos jóvenes cubanos que sabe muy bien aprovechar las oportunidades que le ha dado la vida para su preparación en función de la sociedad. Como médico especialista en cirugía y actualmente presidente del capítulo de la especialidad en Granma, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Uno asume una responsabilidad ante muchas personas ante el pueblo, sobre todo. ser eh, La universidad es una responsabilidad bien grande también, porque es estar al frente de la formación y de las responsabilidades de, de la orientación y superación y, y, y hasta del desarrollo del capital humano, de la salud pública y, de, y de, de forma general del pueblo. Y es un gran reto. También están las responsabilidades familiares, están las responsabilidades científicas investigativas, que no son solamente, eh, que no van independientes de las responsabilidades administrativas. Eso exige una gran eh, consagración, eso exige sacrificio, eso exige planificación, pero eh, también eh, la responsabilidad que a uno le dan implica que hay que sobreponerse. Y cuando una persona confía en ti para algo, lo primero que uno tiene que hacer es ser cautos en ese sentido y asumir la responsabilidad de lo que las personas quieren para ti. Aníbal aún recuerda su etapa de preuniversitario en el Silberto Álvarez Arroche, de estudiante en la universidad que hoy dirige, como integrante del movimiento de alumnos ayudante y luego en las montañas de Guantánamo, donde se forjó como médico. En Maicí, o sea, no estaba como tal en el pueblo, sino estaba en la montaña de Maicí, un consultorio. Eh, en aquel momento no teníamos corriente, el agua era bueno, la misma que hay en las comunidades. El consultorio cuando nosotros empezamos no tenía eh, enfermera y bueno, nosotros tuvimos que hacer todo lo que habíamos aprendido, bueno, irlo eh, aplicando ese momento. Vendrían congresos internacionales y toda una vida intensa en función de su formación integral. La parte investigativa, eh, lógicamente, se fue también fraguando. En ese momento, el propio movimiento de alumnos ayudantes y el movimiento de, eh, de avanzada Mario Muñoz Monroy, el movimiento y la cantera de estudiantes de título de oro, todo eso nos fue generando una forma de vida de actuar en, en, en la parte estudiantil. Hoy Aníbal es candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por este municipio de Media Luna, comprometido con el pueblo y su historia. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.